estuvimos trabajando el día de hoy. Entonces, con el permiso de ustedes, ahora comienzo a grabar. Y a continuación, entonces, lo que voy a hacer es, voy a compartir mi pantalla para poder conversar un poco eh, de lo que es nuestro curso en este caso. En este momento estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Y lo que me gustaría es que me den una retroalimentación si es que ustedes pueden observar, eh, en este caso, mi computadora, o sea, la pantalla de mi computadora. ¿Pueden ver, profes? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, eh, sí. se puede ver. Ah, genial, Miguel. genial. Bien, la verdad es que el curso está un poco cargado, porque este es un curso que, eh, ¿se, ¿se acuerdará usted, profesor César, que antes a nosotros nos llevaba más de un, un mes, un, o sea, un, cinco semanas nos llevaba este curso? Y ahora, por la situación con, por la cual nosotros estamos pasando, estamos liquidando este curso en tres semanas. ya sí, que es un curso bastante cargadito, ¿sí? Pero este, tratamos también de resumir a los temas que consideramos más, más importantes que todo docente debería de, de conocer, ¿verdad? Lo, lo, lo primero sería la de diseñar nuestro curso, la de poder subir los recursos, que en este caso van a ser los diferentes tipos de archivos, y lo de poder, por, un, por otro lado, también este, agregar los diferentes tipos de actividades, o por lo menos los más comunes, las tareas, los cuestionarios. Eh, y también la parte de comunicación, la parte de chat, foros, cómo agregar eh, enlaces a videoconferencias, eh, cómo administrar un curso, cómo conseguir claves de matriculación, cómo eh, este, matricular de forma manual a un colega o a un estudiante. Eh, básicamente, lo, el trabajo diario de, de un docente en, en, en el ámbito virtual es lo que tratamos de reproducir. Este trabajo en grupos, también acá, Este también trabajamos eh, con, con los diferentes tipos de informes que ofrece la plataforma para que el docente también pueda hacer un seguimiento, descargar la lista de sus alumnos, descargar, en este caso también, eh, los resultados de que están en el... En el en, en el libro de calificaciones para descargar por ejemplo las notas de todos sus alumnos cosa que consideramos siempre que es eh, algo eh, importante que el docente sepa en la primera parte está en el módulo cero es eh, esta parte es solamente desde el punto de vista del alumno ninguna de las actividades que están dentro de este bloque cero eh, son obligatorias todas son opcionales acá. Eh, el objetivo un poco de este bloque cero es que el docente que ingresa o el que va a trabajar dentro de la plataforma ya sea con rol de profesor o profesor sin permiso de edición primero tenga una visión desde el punto de vista del estudiante para poder en este caso eh, trabajar en este primer bloque a partir del, del segundo del módulo 1 en este caso va a ser la estructura y organización de un curso a partir de acá es donde nosotros comenzamos con lo que es el curso en sí. Y acá para esta semana en particular tenemos cuatro actividades obligatorias. La primera actividad obligatoria tiene como nombre, o sea, todas las tareas obligatorias siempre dicen tarea obligatoria. En este caso está el foro para las presentaciones donde esperamos que todos ustedes se puedan presentar para que nos conozcamos entre todos. Esto es muy importante en un curso 100% virtual, que siempre exista un, un foro para las presentaciones, porque eh, se asume que el docente no va a estar presente en este momento con sus estudiantes. Y el, el primer encuentro virtual, en este caso con, con sus estudiantes, es a través de este foro. Por eso también nosotros pedimos... Que eh, todos los participantes agreguen una imagen de su perfil y recomendamos que eh, si es que vamos a trabajar 100% virtual, eh, este foro siempre esté dentro de un curso virtual. Y que ustedes también le pidan a todos sus alumnos que suban una imagen de perfil en este caso, porque es la manera en la cual tanto el docente como los participantes en el curso, tienen la posibilidad de ver eh, por, eh, con quiénes están trabajando. Entonces, la primera actividad obligatoria para este curso es, en este caso, añadir un tema de discusión acá dentro de este curso para poder presentarse eh, con los compañeros y para que todos nos podamos conocer en, en este ambiente virtual o en este ecosistema donde vamos a estar trabajando todos nosotros. Esa es la primera actividad que, eh, está dentro del curso y esperamos también que lean la presentación de sus compañeros y que le respondan, que le den una bienvenida dentro de, este, dentro de este curso. La segunda actividad obligatoria que es para esta semana es la tarea de configurar un curso virtual. Fíjense que en este curso siempre vamos a tener dos roles, uno el rol de profesor y el otro el rol de estudiante. El rol de de profesor, todos van a tener dentro del curso que va a llevar el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Con la extensión EDUCA 3.8, ¿sí? Entonces, César Chirico, EDUCA 3.8, Miguel Recalde, EDUCA 3.8, o por ejemplo, eh, Anaí Vera, EDUCA 3.8, Odora Montiel, eh. en ese curso en particular, todos van a tener el rol de profesor. Y en este curso de EDUCA 3.8 es donde ustedes tienen el rol de estudiante. Entonces, a partir de esta tarea A2, todas las actividades se hacen dentro de este curso que lleva el nombre de ustedes. Y se entrega eh, la tarea que se realiza en este curso que lleva el nombre de ustedes. Esa tarea se entrega dentro de este curso, de donde ustedes tienen ya el rol de estudiante. Esa es la modalidad en la cual vamos a estar trabajando dentro del curso. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pide en la primera tarea? En la primera tarea nos pide configurar nuestro curso de prueba, que en este caso sería este curso que lleva mi nombre y a ustedes el curso que lleva el nombre de ustedes. Entonces, pide configurar eso. Entonces, vamos a entrar y vamos a visualizar qué es lo que está pidiendo en este momento. Siempre, en, en, en todas las tareas que van a encontrar dentro de EDUCA, yo siempre arranco con el objetivo que pretendo con esta tarea, una pequeña introducción eh, de lo que voy a conversar y lo importante siempre está en las instrucciones. Lo que está en las instrucciones es lo que pide hacer dentro de la tarea. En este caso en particular, pide que cada uno de ustedes acceda a su aula de práctica que recordemos lleva el nombre de ustedes, y que configuren su curso con esta característica. Entonces, tenemos que acceder hasta esta parte de nuestro curso y la configuración del curso lo hacemos acá, en donde está esta rueda dentada y acá la primera opción nos indica que tenemos. Tenemos que editar los, los ajustes, vamos a editar, vamos a editar los ajustes de nuestro curso. Eso es lo que nos pide. Entonces, vamos a editar estos ajustes acá. Y para editar estos ajustes, entonces uno tiene que tener en cuenta lo que está pidiendo acá en las instrucciones. Fíjense que acá eh, está el nombre completo del curso. Acá, por ejemplo, si uno está en la cátedra de pediatría, entonces va a decir pediatría, eh, por, por dar un ejemplo nada más. Eh, eh, a, a, y siempre llevando mi ejemplo ya en el en área de grado. O de repente si es un posgrado, entonces posgrado en, en anestesiología, por decir. Entonces, lo que se observa ahí dentro de la plataforma, como el nombre del curso, es en esta parte donde se define. Ok. Entonces, eh, ustedes, si de repente quieren dejar su nombre y poner el nombre de la cátedra, por ejemplo, donde están trabajando, de repente pueden sacar esto de Educa 3.8 y poner Miguel Recalde, eh, qué sé yo, eh, primera cátedra de clínica médica, o pueden poner, por ejemplo, Pediatría, o pueden poner, qué sé yo, este. Eh, Otorrin. ¿Okay? Entonces. Esta parte ya queda ya a criterio de ustedes. El nombre corto del curso les pido que no toquen porque es, esto hay veces, o sea, esto es único, eh, no, no, puede, no puede haber dos nombres cortos a la vez en, dentro de la plataforma. Y acá está la visibilidad del curso, entonces eh, acá lo dejamos en mostrar. Ahora, yéndonos un poco a lo que nos dice que configuremos nuestro curso para que tenga una fecha de inicio el día 20 de julio del 2020. Entonces, esa configuración lo hacemos acá, la fecha de inicio del curso. Entonces, me pide que configure a 20 de julio acá, del 2020 y que indique, en este caso, que este curso va, va hasta el 30 de diciembre. Eso es lo que me pide acá. Que va a finalizar, uno estima que este curso, según el calendario académico, entonces, uno puede indicar de que este curso va a terminar el, el 30 de diciembre, ¿ok? Acá uno puede poner el resumen del curso, ¿ok? Entonces, puede indicar el resumen del curso. Este, este curso tiene una duración de seis de, de meses. Estos son los módulos que se desarrollan. O sea, todo todo el resumen de un curso, uno lo puede poner acá, en este espacio. Entonces, pueden poner el resumen. Por ejemplo, los módulos a desarrollar o los temas a desarrollar durante el curso. Esa información, si lo ponen entonces en la descripción del curso cuando el alumno busca el curso lo puede encontrar acá uno puede subir la imagen del curso fíjense que eh, si eso se queda vacío entonces no pasa nada eh, no, no hay ningún inconveniente el, el, la plataforma le va a dejar eh, le, le va a asignar en este caso ya le va a asignar un una imagen predeterminada, pero si ustedes agregan una imagen, por ejemplo, relacionada, al, al, relacionada al, a la cátedra, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo subí una imagen que dice capacitación eh, docente en EDUCA 3.8. Y eso, esa imagen que yo subí acá, esa imagen que yo subí acá en esta parte, ojo, solamente imágenes le va a poder eh, permitir subir acá. No le va a poder permitir, por ejemplo, subir un archivo en Word o un archivo en PDF en esta parte de archivo de resumen del curso. Solamente permite alzar una imagen y esa imagen, si es que lo suben, entonces lo va a cambiar y, eh, y lo va a poner acá en, en, en cuando uno quiere ingresar al curso, cuando está acá en inicio del sitio. Si no se pone, no pasa nada, la plataforma asigna, por ejemplo, fíjense que estos cursos no tienen una imagen asignada, entonces la plataforma le asigna una imagen predeterminada. Es, es, eso es lo que ocurre si es que uno agrega una imagen acá. Bien, ahora, yéndonos otra vez a lo que nos pide eh, para esta actividad 1, ya pusimos la fecha de inicio 20 de julio, ya configuramos la fecha de finalización para el 30 de diciembre, y acá nos pide que el número de anuncios, sea hasta siete anuncios. Entonces, eso lo definimos acá. Un formato del curso, está por temas. Eh, y acá en apariencia está el número de anuncios, nos pide que en C esté en siete. Uno puede definir eso acá. Que muestre el libro de calificaciones. Esto es para que los estudiantes puedan ver sus calificaciones dentro del curso Puede ver su calificación en particular el, el, el estudiante, pero no puede ver la calificación del compañero, por ejemplo. ¿ok? Entonces, esto hay que dejarlo en sí, Mostrarlo los informes de actividad, le podemos dejar en sí también. Y acá nos pide que el tamaño de subida por archivo, el límite de subida de tamaño por archivo, lo pongamos en 10 megabytes. Entonces, eso lo conseguimos acá en archivos y subida. Esto acá, fíjense que predeterminado está en diferente, pero uno tiene que buscar hasta 10 megabytes acá y designa que el tamaño máximo por archivo. Esto no significa que entre todos los archivos eh, va a aceptar hasta 10 megabytes. No, esto significa que por cada archivo que yo pueda subir a la plataforma, el límite es de 10 megabytes. Y por último, a ver que permita mostrar el libro de calificaciones, que es lo que ya pusimos nosotros acá arriba. Mostrar el libro de calificaciones, lo ponemos en sí. Rastreo de finalización, esto, si ponemos acá en sí, entonces eh, puede habilitar el, el rastreo de finalización eh, para para el, eh, el curso, ¿sí? Eso lo que permite es, Acá dentro del curso están unos, tipo unas casillas de verificación ¿sí? y permite que el alumno, si es que ya hizo una tarea, por ejemplo, pueda ir seleccionando. Esto es lo que activa, esto que ustedes ven acá, eso es lo que activa si es que eso está en sí. Entonces, si uno prepara una, una tarea o si uno sube un archivo, por ejemplo, eh, en la configuración le va a dar para que el alumno, el alumno pueda ir marcando, en este caso, lo que ya estuvo consultando dentro de la plataforma. En grupos lo, lo vamos a dejar, eh, ustedes eh, lo tienen, en no hay grupos, lo vamos a dejar ahí porque recién en la segunda semana vamos a tocar esto acá. Y nada, una vez que tengamos lista la configuración de acuerdo a lo que pide acá, entonces vamos a guardar estos cambios. Lo otro que me olvidé y no les comenté es que eh, acá está la guía de evaluación que se va a tener en cuenta, pero también en el apoyo siempre van a encontrar toda la información necesaria para poder trabajar esta actividad en particular. Entonces, en apoyo siempre va a haber uno o dos videitos que muestran cómo, en este caso, eh, entregar esta actividad. Bien, ahora, ¿cómo se entrega esta tarea? Yo tengo acá, en este caso, tengo una vista de, de estudiante, de profesor, en este caso, es un poco difer es diferente a la de ustedes en este caso, pero acá están los pasos para subir la tarea. Entonces, eh, indica que eh, uno tiene que hacer clic en agregar entrega. Ustedes van a ver acá un botoncito ahí abajo que dice agregar entrega. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que copiar esta URL, esta URL del curso, esta que está acá, de su curso de prueba. Pueden hacerle en copiar, ¿sí? Y luego llevan hasta, hasta eh, esta parte del curso donde tienen el rol de estudiante. Le dan en agregar entrega y ahí abajo le va a aparecer un cuadro de texto, o sea, una cajita donde pueden... Eh, a, eh, pegar esa esa url entonces qué es lo que se tiene que hacer es se ingresa a esa cajita y se, eh, se le da clic derecho pegar si por ahí no funciona eso entonces se presiona la tecla control sin soltar la tecla control se aprieta la tecla V corta o V chica sí y ahí pega en este caso esta url que se copió del curso de prueba y luego una vez que ya se haga esos pasos entonces lo que el participante tiene que hacer es eh, presionar el botón enviar para calificación y así uno sube en este caso la tarea los pasos están acá como indica si no funciona con el clic derecho copiar le pueden pueden hacer también la, eh, presionar la tecla control más la tecla C que sirve para copiar un texto y luego ingresan eh, en, el, en el cuadro de texto este y le dan en control de corta y así pegan esa parte del texto. Y luego se envía esto para que se pueda calificar. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. Si no la hay, entonces... Continúo con el planteamiento de la, de la actividad A3, si no la hay. Recuerden que en todo momento me pueden después eh, pedir la palabra y, eh, o sea, pueden consultar en todo momento. Yo voy explicando, pero ustedes me pueden preguntar y no hay inconveniente con eso. Bien, entonces, este, en eso consiste la tarea obligatoria A2. La tarea obligatoria A3 es la que ya está ya en el bloque 2, acá. Es esta tarea, voy a abrir esto acá, ahí está. Siempre los objetivos, la introducción y lo que nos interesa a nosotros es lo que están en las instrucciones, acá. Bien, entonces lo que nos pide ahora es que accedamos a nuestro curso, a nuestra aula de práctica en este caso. Y dentro de esta aula de práctica que lleva nuestro nombre, tenemos que realizar en este caso la, las siguientes actividades. Lo que nos pide acá es que nosotros tengamos que añadir eh, un recurso ¿sí? de tipo etiqueta. Y para ello vamos a tener que añadir seis etiquetas con el editor para que tengan la siguiente estructura. Esta es la estructura que tiene que tener en este caso nuestras etiquetas. Vamos a agregar una etiqueta que se llame materiales. Luego vamos a agregar otra etiqueta que se llame materiales de uso presencial. Y luego vamos a añadir otra etiqueta que se llame materiales de uso a distancia. Esta es la estructura para un curso semipresencial actualmente esta parte de materiales de uso presencial no lo estamos usando por, por la situación por la cual estamos pasando, ¿sí? pero este, podemos poner directamente materiales de uso a distancia y en actividades, eh, actividades presenciales eh, actualmente prácticamente no se está teniendo, entonces uno puede directamente después trabajar debajo de la etiqueta, actividades a distancia Miguel, Miguel sí. te puedo preguntar algo disculpame sí, sí. um, eso que vos estás diciendo etiquetas serían los rotulitos de esos lilas, no sé si me perdí esa sí. parte sí, esos son cuando nosotros creamos nuestra, cuando nosotros creamos un curso, si ustedes me piden a mí crearle un curso, yo ya les entrego ya con las etiquetas y todo el curso eh, eh, eh, las etiquetas serían y eh, yéndonos a una este, esta es una etiqueta esta. Sí, sí, eso. y te pregunto algo porque ya más práctico, ¿verdad? Que yo ya estoy, estoy trabajando sí. a ojímetro la página de biofísica. ¿Esas sí. etiquetas lilas se pueden cambiar de nombrecito? ¿O sí o sí llevan porque no pude yo cambiar el nombre? Sí se puede. Ah. Eh, eh, acá en, en, en el curso, si vas a trabajar eh, con rol de profesor, tienes que activar primero la edición del curso. Sí, sí, esa parte sí, sí pero no, qué sé yo, yo quería poner eh, traba, trabajos prácticos en vez de, por ejemplo, materiales a distancia y no podía editar. Sí, fíjate que este, este no se está viendo, entonces yo me voy acá en editar y dice actividades presenciales, yo voy a editar eso acá y le voy a poner, en lugar de, en lugar de que diga, este, actividades presenciales, yo le voy a llamar eh, trabajos prácticos. Trabajos prácticos. Y este fondo, inclusive, yo después, si quiero, lo, lo, le puedo cambiar sin problema. Nosotros proponemos este color porque este es el color institucional, ¿verdad? Pero eso se puede también cambiar sin, sin problema acá en, en las propiedades eh, de la tabla avanzado, acá en color de fondo uno puede cambiar también, sin problema y una vez que tenga editado eso acá, le da en guardar cambios y regresar al curso y eso ya tendría que cambiar, estoy seguro que cambió, voy a bajar un poquitito más materiales de uso presencial materiales de uso a distancia acá está, trabajos prácticos, ahí está ya, excelente. Gracias, Profe. Dale, dale, dale. Fernanda. Bien, entonces, vamos a agregar cuatro etiquetas y para poder siempre agregar cualquier recurso, que para nosotros puede ser un archivo, ¿sí? una página, una URL o cualquier actividad, una tarea, un foro, ¿sí? un chat. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es activar la edición de nuestro curso. Si nosotros no activamos la edición de nuestro curso, no vamos a poder, eh, digamos, trabajar eh, de forma óptima acá. Prácticamente algunas cositas podemos hacer, pero la mayoría de las cosas no nos va a permitir. Fíjense que cambió acá el aspecto. Acá ya me permite editar esto acá. Y a partir de ahora voy a trabajar en el módulo 1. Voy a tomar como ejemplo acá. Eh, voy a hacer un pequeño diseño acá. El módulo 1 es, en este caso estoy trabajando con módulo 1, estructura y organización de un curso, esto voy a retocar un poquitito acá para poder trabajar y a partir de acá voy a agregar las etiquetas, entonces acá le voy a llamar estructura y organización de un curso. Fíjense que esto está así porque yo ya lo había retocado. Y acá yo puedo poner esto. Está en cursiva. Lo dejo así. Le voy a poner un, unas viñetitas acá. Y bueno, esto está en, en 5.18. Estructura y organización de curso. Bien. Entonces. Es así como retocamos el nombre del módulo o el nombre de la unidad temática. Y a partir de acá entonces vamos a comenzar nuestro diseño. Me voy hasta esta opción que se llama añade una actividad o un recurso. Y en este caso lo que yo quiero agregar es un recurso que es del tipo eh, etiqueta. ¿ok? Entonces voy a llamarle, según el texto, según la tarea, tengo que agregar una etiqueta que se llame materiales. Entonces, acá le voy a llamar materiales. Esto acá yo lo puedo, este, puedo modificar el tamaño, puedo ponerlo un 518, por ejemplo. Acá yo le puedo retocar un poco el color, ¿sí? Voy a agregar este color, le puedo poner en negritas, fíjense, y ahora en este caso le voy a poner un, una viñeta, ¿sí? ahí ya tengo, materiales todo lo que está acá no para que muestren la página del curso ¿sí? eh, no, le, no le voy a poner ninguna restricción de acceso acá y ahora voy a guardar cambios y voy a regresar al curso entonces mi primera etiqueta ya está la segunda etiqueta que me pide es la de materiales de uso presencial fíjense que puedo seleccionar esto Control C, le puedo dar para copiar y ahora me voy hasta mi curso y voy a agregar nuevamente, voy a agregar una etiqueta acá y a partir de acá entonces voy a hasta este cuadro de texto, acá hasta esta cajita y puedo presionar control sin soltar la tecla de corta y ahí me copia y me pega, me pega en este caso. Voy a ponerle un tamaño de 4.14. Voy a ponerle un tamaño de 4.14 en este caso. Les voy a indicar esto que va a estar en negrita. Le voy a poner en este caso para que tenga el mismo color de texto que usamos hace un rato. Y ahora le voy a, poder, le voy a poner un, una pequeña viñetita también acá. Ahora simplemente me voy a guardar los cambios y regreso a mi curso ya tengo las dos etiquetas yo suelo trabajar también con duplicar sí la otra opción que tenemos acá de la lista fíjense que acá está editar si yo de repente escribí mal me doy cuenta que está mal el texto yo lo puedo editar yo también esto puedo mover un poco más hacia, hacia la derecha sí o puedo volver otra vez mover hacia la izquierda o acá también tengo otras opciones. Si quiero que esta etiqueta no sea visible, entonces le puedo indicar eso con el símbolo del ojito acá. Ahora ya me indica que no está mostrado a los estudiantes, pero también yo lo puedo mostrar. ¿sí? Y la otra opción interesante que yo encuentro acá es la de duplicar. ¿Qué es lo que hace? Me hace una copia perfecta de lo que yo tengo. Y a partir de acá, entonces, yo puedo editar esto. ¿Y qué gano con esto? Bueno, gano que tenga el mismo tipo de letras, el mismo color y el mismo tamaño. Así también mi diseño va a tener, digamos, eh, una estructura eh, bien distribuida, no va, no va a diferir en cuanto al color, no va a diferir en cuanto al tipo de letra, en cuanto al tamaño de letra. Entonces, materiales de uso a distancia. Yo edito nada más esta etiqueta, la copia de la anterior, y ya lo tengo y lo otro acá en lugar de materiales puedo también duplicar esto acá y lo otro fíjense que algo interesante acá es si yo quiero que esto esté acá arriba por ejemplo simplemente con esta con esta opción que tengo acá y seleccionando acá en el mouse entonces yo puedo llevar esto acá abajo por ejemplo y como la otra opción que me pide es actividades, yo edito nada más esto acá. Y acá tengo otra vez. Actividades. Tengo mismo color de letra, mismo tamaño, mismo tipo de letra. Y acá simplemente le doy en guardar cambios. Entonces, esa sería... La forma, las dos etiquetas después lo vamos a agregar más tarde, esto simplemente teniendo en cuenta el tiempo. Ahora lo que voy a hacer es, ya tengo, ya asumo que ya tengo las seis etiquetas y ahora nos pide añadir tres archivos, ¿sí? De cualquier tipo, en este caso puede ser un archivo de tipo PowerPoint, PDF, Word, puede ser un archivo de audio, ¿sí? Y nos pide, en este caso, subir ese archivo y ubicarlo debajo de la etiqueta materiales de uso presencial. Lo que tenemos que tener en cuenta también acá es que cuando nosotros agregamos un recurso o una actividad, siempre nos va a ubicar en el último lugar. Siempre. Entonces, lo que nos pide ahora es que agreguemos una, eh, un recurso, en este caso, que eh, va a ser de tipo archivo. Entonces voy a mostrar la primera forma que tenemos para subir un archivo, que sería esta. Me voy a seleccionar el nombre del archivo, ¿sí? Acá le, le doy en agregar acá. Y acá siempre tengo que poner el nombre del archivo, ¿sí? Acá el nombre. Siempre tengo que poner la descripción del archivo, por lo menos... Por, si no pongo eso, este, este rojito que está acá me indica que son campos obligatorios. Entonces, acá tengo que poner siempre la descripción del archivo que voy a subir. Por lo menos un, con un puntito ahí ya es suficiente, ¿sí? Porque esa descripción, si uno quiere que vea a sus alumnos, lo puede habilitar acá para que muestre en el curso Sí, si quiere que esa descripción se vea y si lo deja desmarcado, bueno, pues los alumnos ni siquiera lo van a ver. Pero como condición es que tenga una descripción y con un puntito ahí adentro, por lo menos, con eso ya pasa. Ahora, tenemos que ir a traer nuestro archivo desde donde esté. Puede ser que esté dentro de nuestra computadora o puede ser que esté, por ejemplo, en nuestro pendrive. Entonces, para traer ese archivo tenemos que irnos hasta acá, hasta este icono de agregar. Una vez que estemos acá, nosotros le podemos indicar que queremos subir un archivo, ¿sí? Entonces, le podemos dar en seleccionar archivos y nos vamos a buscar ese archivo. Entonces, eh, puedo subir cualquier archivo, ¿sí? En mi caso voy a, voy a subir un archivo en tipo PDF, este de acá. Voy a subir este archivo y... Solamente a modo de ejemplo. Y una vez que tenga el archivo, le voy a dar en subir archivo. Una vez que suba el archivo, fíjense que acá ya tengo el... Eh, ya puedo ver el icono, en este caso del PDF. Fíjense que acá también me indica que hasta 10 MB puedo subir por archivo. Eso es debido a la configuración que pusimos nosotros hace un rato. Bien, entonces... Una vez que tengamos listo esto acá, simplemente le damos en guardar cambios y regresar al curso y el archivo ya está acá. Pero de acuerdo a nuestra tarea, nos pide que ese archivo esté debajo de la etiqueta materiales de uso presencial. Entonces lo tenemos que llevar hasta ahí. ¿Dónde está materiales de uso presencial está acá. Entonces tengo que seleccionar este archivo este archivo acá y lo subo hasta allí y lo dejo ahí. Esa es la primera forma de subir un archivo. La segunda sería esta de acá, donde yo me voy hasta acá. Eh, me puedo ir hasta cualquier carpeta o hasta un dispositivo USB. Me voy hasta acá y este selecciono el archivo que quiero subir. ¿sí? Y luego... Arrastro el archivo y acá tengo que esperar que me aparezca este mensaje que diga añada archivos aquí. Y una vez que me aparezca esa opción ahí, entonces arrastro y suelto el archivo, simplemente lo suelto y así es como subo mi segundo archivo. Me pide que esté debajo de materiales de uso presencial, entonces lo llevo hasta allí. Siguiendo siempre con lo que pide el curso, ahora nos pide que nosotros eh, podamos añadir dos recursos del tipo URL y que estos recursos del tipo URL, en este caso, estén ubicados debajo de eh, la etiqueta materiales de uso a distancia. Entonces, eh, voy a agregar ya ahora el, el otro tipo de recursos, que es en este caso una URL añado una actividad o un recurso y me voy hasta la opción URL, esta que ustedes ven acá. Entonces, añado eso acá, añado. Y voy a usar una URL, en este caso voy a enlazar a la URL de med.una.pi, ¿sí? Simplemente a modo de ejemplo. Entonces, voy a enlazar esa URL a nuestra página institucional para ello me voy hasta le voy a dar el nombre sitio web de la facultad de ciencias médicas y acá donde dice url externa voy a copiar esto acá copiar y me voy hasta donde dice url acá y le doy en pegar control v ahí ya tengo y ahora le tengo que poner una descripción simplemente voy a copiar lo que está acá le voy a pegar acá y ahora en apariencia tengo que seleccionar cómo quiero que se vea eso si dejo en automático fíjense que acá están las opciones entonces eso va a mostrar de forma automática allí pero en mi caso yo siempre pido que eh, se ponga, en este caso, en ventana emergente, allí, para que cuando yo haga clic en esa URL no le saque al alumno de mi curso, sino que abra nada más una ventanita para que ellos puedan acceder. Entonces, una vez que tenga esto, le doy en guardar cambios y regresar al curso y yo ya tengo mi URL dentro del curso. Entonces, el alumno, esto puede ser, por ejemplo, un, una página de, qué sé yo, de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna o una página, a un simposio que se va a hacer, una URL de dónde está un artículo científico. O sea, acá ya va a depender siempre de cada uno qué es lo que quiere ofrecerle a sus alumnos. El alumno lo que tiene que hacer es hacer clic sobre el nombre de la URL y bueno, eso le va a abrir en una ventana emergente y a partir de ahí entonces puede entrar y consultar ese recurso. Como nos pide acá que en, en la tarea que eso esté debajo de materiales de uso a distancia, entonces vamos a ubicar aquí, debajo de materiales de uso a distancia. Ok. Y lo otro... Que nos está pidiendo acá es que descarguemos del curso el manual del usuario alumno.zip que se encuentra debajo de materiales de uso a distancia. Luego añadir un paquete de contenido IMS utilizando dicho archivo. Ese recurso está dentro del curso. Acá. Acá está ese recurso. Perdón. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Acá está. Manual, usuario, alumno. Este es el recurso que tienen que descargar. Este de acá. Entonces, se descarga este recurso, que es, se llama manual de usuario, alumno, y una vez que lo tengamos descargado, entonces nos pide que agreguemos un tipo de recurso que se llame paquetes de contenido IMS para de esa manera tener el manual del usuario de nuestra plataforma Educa dentro de su curso virtual, ¿ok? Entonces, me voy hasta, hasta mi curso acá, me voy a añadir una actividad o un recurso, le digo que quiero subir un archivo de tipo paquetes de contenido IMS y acá es donde voy a agregar. Bien, entonces, una vez que tenga acá, le digo, por ejemplo, manual del alumno. Voy a poner una pequeña descripción y es acá donde tengo que subir ese archivo. ¿Ok? Entonces, ese archivo yo ya lo tengo descargado, lo descargué de mi curso que está acá dentro del curso, este archivo, y ese archivo es donde es lo que tengo que subir en, en, en esta parte, donde dice paquetes de arte ahí es donde tengo que subir ese archivo ¿ok? entonces me voy hasta acá selecciono este archivo lo arrastro y lo suelto en este momento está subiendo acá ajuste común al módulo mostrar en la página del curso sin ninguna restricción los alumnos pueden marcar como completado dejamos tal cual como está le damos en guardar cambios y regresamos al curso. Y ahora fíjense que ya está el manual del alumno, ya está dentro del curso. Miguel. Este, sí, rico, ver, eh, ¿Qué quiere decir IMS? Eh, ¿Qué tal, bro? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Eh, IMS es un paquete estándar que se hace en, en otro software que es externo a la plataforma. Es, hay hay dos, dos, pa, dos tipos de paquetes que se consideran estándar para que pueda funcionar en cualquier tipo de curso virtual. No solamente en Moodle, sino en, en otras plataformas. Es un, es, es, un, este, es un estándar, acá te voy a mostrar, IMS. Está en, en inglés, eh, IMS paquetes. Eh, es un tipo de formato de archivo estándar basado en especificaciones que en este caso se utiliza para para eh, convertirlo después en diferentes formatos. Yo utilizo un software profesor que se llama Excel Learning. Te voy a mostrar con qué hice eso. Acá. Este es el software que, que me permite eh, preparar ese tipo de archivos. Y una vez que que tenga, digamos, este, este archivo listo, entonces yo exporto, es como guardar en un, en un Word, ¿verdad? Tener un Word y a partir de ese Word vos podés guardar a un PDF o a partir de ese Word, por ejemplo, vos podés eh, guardar a, a otro tipo de sistemas de archivos. Y el, el paquete IMS es justamente es un estándar eh, que, que te genera un archivo en formato html para que después pueda ser utilizado en, en en un curso virtual en este caso yo trabajo con Excel Learning eh, para poder para poder hacer este tipo de archivos no entiendo muchísimas gracias Miguel como figura ahí entre los actividades y recursos estaba pensando nomás en qué yo podría usar entonces medio me me parece algo más profesional. Yo creo que voy a manejarme nomás con PDF todavía. Gracias. Sí, pero no se, no se hace luego de. Perdón, profesor, es muy importante lo que preguntaste. Porque no se hace este, este tipo de archivo. Uno lo tiene que hacer con otro software y después recién lo lleva al curso. No, no lo. ¿Cómo te voy a decir? Acá está. Eh, no no es que uno eh, como cuando agrega una, una página por ejemplo dentro de educa de que lo puede hacer dentro de educa sino que es un paquete que o, o, un archivo que se hace con otro sistema operativo o en este caso o con otro software en este caso y que este, a ver, acá que después eso lo, lo exporta a, en un en un archivo estándar en este caso y Utiliza nada más dentro del de, de educa en este caso, pero yo utilizo este, este software que es un software libre en este caso y, y lo uso después dentro de educa. Este es un, esta es la misma guía, digamos, pero que es para la uni en este caso, que es la, la, la, la universidad y que estuve, estoy trabajando también con ellos y bueno este es el acá yo hago el, el, en este caso la, la guía del alumno y después exporto esto acá exporto en en IMS acá y eso después lo llevo hasta hasta el hasta el Educa que sería Moodle en este caso y acá ya tenemos el, el manual del, del alumno ya que ya que está hecho en, en, en ese software en particular y bueno acá muestra cómo acceder a la plataforma Educa y bueno toda la información los iconos que se utilizan dentro de la plataforma cómo el alumno puede responder en una base de datos cómo el alumno puede responder a un cuestionario fíjense que está todo completito eh, con, si es con contraseña si es sin contraseña cómo completar y los diferentes tipos de y acá está siempre el, el video relacionado a, a esto, ¿verdad? El manual completo con los videos eh, enlazados por, por cada tipo de actividad, como el alumno puede usar el chat. Y el, ese manual completo que yo, sinceramente también, profe, les recomiendo que suban en su curso, en este caso, profe vos, si puede subir al de anatomía también, si puede subir al de la cuarta también después porque acá está el, el, la respuesta que muchas veces nuestros alumnos nos hacen y ya está todito esto acá. Eh, cómo completar en, en los foros, todo está acá. Entonces es un material muy útil que es recomendable que estén en, en todos los cursos dentro de la plataforma, cómo completar lecciones, cómo, cómo subir una tarea, porque hay veces que los alumnos te preguntan, entonces cualquier cosa... Eso está en el manual del alumno, puedes entrar y puedes ver cómo puedes subir tu tarea. Y bueno, que el alumno entre, mire, está paso por paso y están los videos también. Entonces, eh, es muy importante que... Dale, dale. Gracias, y, entonces, sí. eso es... Lo... Dale, profe. Esa, la, la, lo, tengo que aclarar que la, las plataformas de anatomía y otros cursos... Eh, Usted, Miguel, preparó todo y ya tiene todo. Sí, sí, también, bro, ya está, ya, ya se va con el paquete eso. Sí, así mismo. Bien. Gracias, Miguel. Dale. Eh, yo, yo, tendría, yo tendría otra vez una preguntita, Miguel, si puede ser. Sí, sí, sí. sí en, en nuestro caso de biofísica, que, bueno, generalmente son PDFs o... Powerpoint, ¿verdad? No es tan complicado el, el recurso. Pero a veces yo tengo que alzar el URL de la clase grabada. Una clase que dimos por Meet y entonces un recurso sería las clases clases por Meet eh, digamos presenciales y, y eso se va a mi drive de, ¿cómo se llama? Del, del correo institucional. Y ese, sí. ese URL yo debo cargar en donde dice recurso porque hay actividad y recurso URL. No sé si me explico en esa tu opción de, de agregar una actividad tenemos dos veces el URL, tenemos en actividad y en recurso en recurso normalmente está eso, voy, voy a mirar un poco acá en la lista de, fíjate estas son las actividades, esta base de datos el sí. plus button que es una opción acá para añadir videoconferencias chat, consulta, cuestionario sí. encuesta, foro, glosario lección, scorn, taller tarea y wiki y la URL es la que está acá, es la única. Ah, ya No, no, me habré confundido. Entonces yo cargo ahí y eh, directo con el título, la descripción. O sea, estaba haciendo bien entonces. Sí, eh, lo que tendría que hacer es, vas en el Meet, o sea, voy a buscar un poco acá algo. Porque eh, este, por ejemplo, ¿sí? Que sería este de acá. Eso es lo que seguramente haces. Abrís con el Drive. Sí, así mismo. El video, ¿sí? Y esto es lo que todos los docentes también están haciendo eh, normalmente. Esto desde acá uno lo tiene que compartir acá, este video, lo tiene que compartir, ¿sí? Pero en el punto en el cual eh, hay que tener mucho cuidado es cómo estamos compartiendo, eso es más. Porque muchas veces lo, lo primero que hacemos es copiamos el código del enlace, pero acá me dice que si yo copio este copio de, este, del enlace solamente van a estar disponibles para los que tengan el correo de la Facultad Politécnica, por ejemplo. Y si ustedes hacen eso le va, a, sí, con su correo institucional, por ejemplo, que ahí le va a tirar en el institucional. Recordemos que con el correo de Gmail no te va a permitir grabar. Entonces acá lo que uno tiene que hacer es tiene que cambiar esto, ¿sí? Tiene que cambiar esta opción acá y tiene que poner a cualquiera de las personas que tengan ese enlace. Y ahí puede indicarle que sea, que puede editar en este caso. No va a poder editar porque es un, un archivo en, en, que está en este caso en, en, en video. Y ahí se copia el enlace. Entonces, si yo tengo un correo de Gmail o si yo tengo un correo de Hotmail, o cualquier tipo de correo, cualquiera que tiene el enlace puede entrar y descargar ese video de ahí, o puede ver este video directamente. Sí, así, just justamente eso que me decían algunos alumnos que no podían ver la clase, sí. ahora entiendo por qué, tengo que eh, darle cualquier persona con el enlace. Cualquier persona, esto ya, esto quiero aclarar y, y aprovecho y te agradezco que hayas preguntado porque varias veces ya me están llamando a indicarme, si sí, yo copio y algunos me dicen que no pueden ver. Entonces, eh, ¿y cómo compartiste? Y ahí te quedan, en eh, y ahí le va a indicar compartir solamente con, con los usuarios de med.una.pi o de la Facultad de Ciencias Médicas, les va a decir. Y se tiene que cambiar eso, ¿sí? Una vez que vos copias eso, vamos a mostrar, copiamos este enlace y nos vamos hasta el curso, ¿sí? Voy a agregar una URL acá. Voy a acá donde dice URL externa, ahí es donde se pega eso. Ahí. Y acá voy a poner eh, videoconferencia. Y esto es lo que yo siempre hago después de, de nuestro encuentro. Hago acá videoconferencia, lo mismo, videoconferencia. Y acá, entonces, yo voy a agregar en apariencia para que abra en una ventana emergente. Me gusta más trabajar así porque luz no le, la, el alumno le deja al curso, no le saca el curso. Guardo los cambios y ahí ya tengo ya la, el enlace a mi videoconferencia. Voy a subir este acá en materiales de uso a distancia, ahí. Y cuando yo le doy clic acá, entonces yo me aseguro de que cualquiera de mis estudiantes pueden ver esto en línea. Sin que pertenezca en este caso al, este, a, a la Facultad de Medicina o de Ciencias Médicas o a la de Politécnica. Cualquiera puede tener acceso. Entonces, es muy importante esa parte de compartir. Y esto va también para los que eh, suben sus PowerPoint hablados. Eh, eh, me están llamando mucho también con respecto a los PowerPoint que graban. Suben su PowerPoint y el PowerPoint eh, con el sonido no se reproduce dentro del drive. Eso también es muy importante. El alumno tiene que descargar. Y también comparten solamente con los que tienen el en este caso el, el para los que tengan el correo institucional y los alumnos tampoco pueden descargar. Entonces en el momento de compartir eh, es muy importante de que eh, se tenga en cuenta que cualquier usuario que tenga ese enlace puede descargar ese archivo. Y una vez que lo descarga en el en el local, digamos en la computadora, ellos pueden escuchar ese audio. Eso también es solamente para aclarar, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Ahora entiendo. Y entonces, una vez Bien. que tenga eso, sí. ¿Te sí profe? Mostrar otra vez ese proceso de a partir del correo, cómo cambiar ese para compartir con todo. Eso es lo que me pasó un poco, fue un poco rápido. Ah, sí. Voy, voy a buscar otro porque ese ya cambié. A ver, a, tengo un montón acá de la videoconferencia. Este, por ejemplo, este. Voy a entrar acá. Voy a abrir con Google acá y me voy más despacio, así. Ahí voy a visualizar ya el archivo, recursos educativos abiertos acá en este caso y me voy acá en esta opción acá donde dice compartir. Ok, voy a compartir este video, eso es lo que voy a hacer ahora. Pero ¿cómo lo voy a compartir? Predeterminado está de que Ah, este sí ya tiene, ya, ya lo cambié, había sido. Pero predeterminado está para que esto sea compartido con esto nada más, ¿sí? Entonces, si ustedes entran, posiblemente lo van a encontrar así. Predeterminado, eh, cualquier usuario de este grupo, en este caso de Politécnica, lo va a ver. Y uno tiene que cambiar eso, acá. Y le tiene que indicar de que cualquier persona que tenga ese enlace, puede ser lector en este caso. Pero yo cuando es video le pongo lo de editor para que pueda descargar ello. Y una vez que tenga eso, me voy a copiar el enlace. Disculpame Miguel, ¿qué es eso de editor? Y editor es el, la persona que puede modificar el archivo. O sea, entonces ahí yo tengo dos pasos. Paso uno, cualquier persona con el enlace, y paso dos, editor. Sí, o, o puedes ponerle el lector también, si, si vos le pones el lector, él va a ver el, el, el video en línea, ¿sí? sí. Si vos copias con esto, él lo que va a hacer es, va a mirar esto acá y le va a poder dar esto y reproducir en línea, ahí, eso. Y lo otro, si vos le das, va a poder hacer eso, pero también va a poder descargar el archivo si quiere. Esto ya va a quedar a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Dale, dale. Está. Ahora, si es un PowerPoint, eh, entonces uno le puede poner. Eh, si es editor, entonces puede entrar y, y retocar también ahí. Eso también hay que tener cuidado. Bien, entonces. Siguiendo entera, un poco, dale. Siguiendo ya con la tarea. Acá esto ya saben, copian la URL y entregan. Y por último, la actividad 4. Que. En este caso consiste en añadir recursos a un curso. Y acá eh, nos pide primero crear una página. ¿sí? Y dentro de esta página nos pide que agreguemos una imagen, un video, que nos pide en este caso estar incrustado, una tabla, texto y un enlace a un sitio web externo. Tiene que tener estas características. Entonces, voy a añadir una actividad o un recurso y voy a añadir un recurso de tipo página. Esta de acá. Voy a agregar y voy a poner, en este caso, el nombre. Voy a poner el nombre de la página. Eh, por ejemplo, puedo poner hospital de clínicas. Así le puedo llamar en la descripción eh, esto es solamente una pequeña descripción, no, no lo va a ver el, el alumno a menos que yo le indique, si quiero que muestre la descripción, pero va a mostrar la descripción del curso, no dentro de la página, ok, bien, entonces, algo cortito acá, Y a partir de acá, entonces esto sí es lo que van a ver mis alumnos. Entonces voy a, voy a usar Google un ratito. Historia del hospital de clínicas. Voy a ver qué puedo conseguir acá. Acá está de clínicas Bien. y voy a crear esto acá voy a agregarle texto que me pide texto y acá voy a agregarle una imagen, voy a bajar esta imagen que está acá, esta misma imagen voy a guardar, le voy a decir guardar imagen como y voy a guardar esta imagen, lo voy a guardar en el escritorio acá. hospital frente se llama y a partir de esta imagen entonces yo voy a usarlo acá ¿cómo inserto una imagen? acá inserto una imagen, acá en este icono donde dice insertar una imagen entonces me voy a buscar una imagen voy a seleccionar esa imagen que lo tengo donde en el escritorio se llama hospital frente. Oh, hospital ahí está. Le doy en abrir. Hospital. Subo este archivo acá. Puedo ver si el archivo es muy grande. Por ejemplo, puedo cambiar esto un 540 ahí. Y acá una pequeña descripción. ok, ahí ya tengo la imagen ya tengo en este caso el texto un poco de historia un poco de historia acá le puedo poner negrita cursiva y le agrego un poco más acá ahí y ahí está ahora me voy hasta YouTube voy a buscar un video Me voy hasta YouTube para buscar un video relacionado al hospital. Entonces voy a poner acá, historia del hospital de clínicas Paraguay. A ver si encuentro algo. este por ejemplo y a partir de acá entonces yo lo que suelo hacer es in, pongo incrustado este video incrustar video esto solamente lo marco acá así, esto acá y me voy hasta acá y le digo que quiero compartir esto acá, este video me voy hasta insertar y copio este código que está acá. Simplemente le digo en copiar. Luego me voy hasta hasta acá, donde dice editar código HTML. Y busco ese texto que yo puse hace un rato que dice incrustar video. Entonces cambio esto que está acá por el contenido que está acá que copié y luego le indico que quiero actualizar esto. Y acá ya tengo el video. Y acá, como pide también agregar un, una tabla, voy a agregar una tabla que tenga dos columnas y que tenga dos filas o voy a poner que tenga tres filas en este caso, perdón por el ruido, inserto acá esta página, eh, eh, en este caso esta tabla, y acá le voy a llamar bibliografía. Eh, y acá, historia, del hospital, de clínicas, Y acá le voy a poner este enlace. Como URL. Simplemente copio eso y lo voy pegando acá. Video. Historia. Del hospital de clínicas. Me voy hasta acá. Y copio. Eso ahí. Entonces, acá ya tengo texto. Tengo imagen, tengo el video incrustado, tengo en este caso la tabla y tengo el hipervínculo. Acá también yo puedo usar esta opción que tengo acá para agregar también un, un hipervínculo. Y bueno, una vez que tenga esto, le doy en guardar cambios y en regresar al curso. Y acá ya tengo mi página del hospital de clínicas que el alumno puede... Utilizar después, ahí está, el texto, la imagen, ya tengo el video incrustado, y acá tengo mi bibliografía. No sé si hay alguna consultita hasta acá. Lo último que pide es, en este caso, este... Agregar un, un recurso que es de tipo carpeta. Acá en esta tarea pide también agregar una, una carpeta. En este caso, añada una carpeta y dentro de la carpeta subir archivos. Entonces, eso sería de la siguiente manera. Añadimos una actividad. Añadimos una carpeta. Por ejemplo, materiales de la unidad 1 una pequeña descripción de esa carpeta y acá entonces dentro de la carpeta uno va subiendo sus archivos puedes arrastrar y soltar acá acá podemos subir cualquier tipo de archivos podemos subir archivos en Excel podemos subir archivos en PowerPoint o podemos subir Archivos en Word, por ejemplo. Y una vez que subamos todos nuestros archivos dentro de esta carpeta, entonces podemos guardar los cambios. Las carpetas son muy útiles cuando nosotros queremos de repente compartir muchos archivos en PDF, por ejemplo, muchos paper, por ejemplo, o muchas imágenes, por ejemplo. Entonces podemos cargar todas las imágenes o todos los archivos eh, dentro de una carpeta para que no nos ocupe mucho espacio acá y a partir de ahí entonces un, el alumno ingresa dentro de la carpeta y si lo considera entonces puede descargar por ejemplo todas las carpetas fíjense que le va a descargar en un archivo ZIP sí, en este caso pero ya descarga todo el contenido de esa carpeta en particular eh, y me, es muy útil dentro del curso no sé si hay alguna consulta Este es este tu video, profe, ¿vas a subir a la, a la plataforma? Sí, sí, Acá estoy grabando, termino esto, descargo del Meet y ya lo subo al curso. Sí, voy a subir. Sí, excelente. La última parte estuvo un poco rápido, Miguel, pero se sí, entiende. Sí, la última parte. Lo que pasa es que tengo gente de acá. Yo estoy en, oh, en oh, Politécnica ahora, profe, oh. trabajo desde acá y el, hay mucho ruido, entonces poco para no saturarles, pero todo eso está en los vídeos también del apoyo Pro. Sí, Así excelente, es. gracias Miguel. Está bien, muchísimas gracias entonces, eh, subo el vídeo al, al rato, les escribo desde el foro y nos vemos si Dios quiere el próximo viernes a las 10 de la mañana, muchas gracias nuevamente y Cualquier cosa también voy a estar en, eh, atento en el foro este fin de semana por si tengan preguntas, así para poder eh, responderle. Gracias de nuevo.